En medio. Dime, sí, ¿qué tú buscas en el medio? Me mandaba a contar a los vecinos y los flacos. No pudiste, estaba ahí. Mañana, presenta de Coitera. A las 5 y 57. Tú lo ¿no? que tienes es una burla. Todos, los, no, días, no, no, todos los días, todos los días, todos los días. No, lo Míralo ahí la el charlatán. Mónta en, la nunca, en la el agua. Mónta el agua. charlatán que todos los días. Mónta en el agua. Mónta en la, guagua, tú mismo. la calle. Ese fue que el que te tanto la debatieron las autoridades. Mónta, ven por ahí. Eso Venga es por acá. el que tanto defendieron las autoridades, mírenlo ahí. ¿Está bien, bien, bien. El que tanto defendían sí, las no, autoridades, bien, espera, el que tanto nos masacraban a nosotros, van, los policías, van, no, mírenlo ahí. No, a ver qué tienen que decir. ¿Qué tienen que decir al respecto? ¿A ti te dieron una compra de comida, no, no es cierto? Sí, señor. ¿Y sí, señor. qué te hiciste en la compra de comida que se te dio? Okay. la comida de comida es la recibió mi madre, Ajá. lo que le he publicado a ustedes. Pero entonces, ahí. si tú tienes comida, ¿qué tú, bus, qué tú buscas sí, a esta hora? Okay. Dime, ¿qué tú tienes para decir? Si sí, ¿Qué tú buscas a esta hora? Yo le dije, el guardia allá, ¿no? se quitado. Yo le dije a, a ustedes autoridades que uso medicamento y nadie me supió nada. Cuando me llevaron a la capital, me dieron un jabocito y se, le, de, y se olvidaron de nada. ¿eh? Sí, sí, Como sí, a su vez. Pero el hecho de que tú tengas ese ah, nacido, también. tú caminando después del toque de queda, dime, ¿Qué? tú Yo te vas a me... sanar? No. Eh, Entonces, la otra vez que se te apresó, tú andabas buscando comida, ¿verdad? Sí. Se te dio comida. Sí. Entonces, ¿qué tú buscas ahora? Okay. E Dime, no justifica. No, no, no, no es no, no, no, no, no, no justifica, a oíste. Está Anda, bien. Anda okay.